En esta ocasión, el objetivo es conocer la situación de las cuidadoras y cuidadores de personas con discapacidad en contexto de pandemia. Para profundizar sobre esta realidad, hemos invitado a Rabindranath Quinteros, vicepresidente del Senado, Sandra Mar, diputada integrante de la bancada por la discapacidad, y María Lacerey, presidenta y fundadora de la asociación Yo Cuido. Brevemente, partir, Mariela, con preguntarte y que nos cuentes eh, qué es Asociación Yo Cuido, cuánto surgió y a quiénes representan para después meternos de lleno en el tema de los, de los cuidados. Mira, nosotros somos una asociación eh, de carácter nacional, sin fines de lucro, eh, formada por y para cuidadoras no remuneradas de familiares con distintos grados de dependencia, producto de la discapacidad, de alguna enfermedad, alguna condición paso de los años. Nosotras eh, ah. nos unimos para luchar por nuestros derechos, que eh, hasta el día de hoy son vulnerados. Nosotras, eh, la mayoría mujeres, eh, mujeres que hemos tenido que tomar este rol inesperado, eh, esta es una problemática invisibilizada desde siempre, es a nivel nacional, tampoco es totalmente transversal. Nosotros hemos trabajado también con diputados, senadores de, todo lo, de todos los partidos, para civilizar esta problemática y que se vayan a, creando políticas públicas en beneficio de este colectivo. Bueno, las socias de, la, de, de, de nuestra agrupación específicamente, como les decía, son cuidadoras principales y secundarias de sus propios familiares, de personas con dependencia, discapacidad, ya, y que de forma voluntaria ellas ingresan a esta asociación eh, y empezamos cierto a luchar. Y, y hacer distintos tipos de acciones para mejorar la calidad de vida de cada una de ellas. Eh, para contextualizar un poco el cuidador informal o no remunerado, es aquella persona que cuida a una persona con dependencia. Generalmente se trata de una persona familiar, amigo o parte de la red social de la persona. El cuidador, y vamos a llamarla cuidadora, son mujeres, eh, que asumen este rol inesperado, eh, que además implica desempeñar un trabajo invisibilizado, poco valorado, que provoca serias dificultades y consecuencias 100% en la vida, en el bienestar de esta persona, dejando atrás su bienestar y su propio desarrollo humano. Y nosotras nos preocupamos, ¿cierto?, de esta mujer que cumple este rol. Eso somos la Asociación Yo Cuido. Me parece eh, súper interesante lo que tú comentas, porque yo creo que es una aclaración que hay que hacer. Eh, más allá de que este conversatorio habla sobre las cuidadoras y cuidadoras de personas con discapacidad, yo creo que es bueno dejar en claro que no toda persona con discapacidad requiere de una cuidador, un cuidador. En el fondo, el cuidado surge del, de la dependencia y eso es transversal y, y tiene distintos orígenes. Así que te agradezco mucho haber eh, tocado ese, ese tema. Senador, a, a propósito de que Mariela lo, lo comenta, ya hace muchos años se hablaba de la crisis de los cuidados y el COVID-19 lo que hizo es profundizar todas estas situaciones de vulnerabilidad, eh, de invisibilización que, que ya existían y de las que se venían hablando. Algunas personas creen que es el momento de hacer una reestructuración del sistema económico que contemple una nueva manera de relacionarnos y, y por lo tanto, de asumir el cuidado. ¿Cómo lo ve usted? ¿Hacia dónde cree que deberíamos avanzar? Mira, la verdad de las cosas es que el coronavirus puso en evidencia muchas cosas. Muchas cosas que estaban bajo la, la alfombra. Y creo que ha demostrado la urgente necesidad que tenemos como país de hacer una verdadera reforma al sistema de salud. Yo creo que acá ha quedado manifiesto la importancia que tiene la salud pública y sobre todo la salud primaria. Y también, como ha dicho Mariela, ha dejado en evidencia algo aún más importante, que son las labores del cuidado de nuestra sociedad. Y que la mayoría, y lo dijo ella muy bien, la mayoría de las veces son invisibilizadas y poco valoradas. Esa es una realidad. Las labores de cuidado son realizadas mayoritariamente por las mujeres, en razón en que, que como sociedad a lo mejor le hemos dado el hecho que por su rol dentro de la propia sociedad les corresponde a ella realizar, y no es así. Esto lo ha demostrado, la, la, digamos, en las conversaciones que hemos tenido, este, no, no solamente hay mujeres cuidadores, también hay hombres hoy día cuidadores, pero la sociedad tenía esa, perdón la expresión, esa tara de no, de no visualizar bien el problema. Hoy las labores de cuidado aportan bastante al PIB nacional y la sostenibilidad de la vida y de las actividades económicas, bien lo decía Mariela, hay personas que se dedican a esto y que desgraciadamente no son remuneradas, pero uno viendo lo que significa en la economía familiar, etc., tiene que darle la importancia que tiene. El trabajo y de cuidado y del hogar eh, satisface las necesidades básicas de las personas al atender, a cocinar, qué sé yo, servir alimento, hay una serie de actividades que se realizan eh, con recursos muy escasos y a veces sin sin sin escaso. Hay que atender a necesidades físicas, fisiológicas, psicológicas de niños, niñas, adultos mayores, es decir, a todos los que enfrentan una enfermedad o una discapacidad. Y el coronavirus y con el coronavirus esto se ha visto más agudizado con la no asistencia de los niños a los colegios, o a los jardines, o a cualquier centro educacional, con los enfermos que están del coronavirus en sus casas, o sea, la labor, hoy día se ha notado absolutamente la necesidad, y yo diría la necesidad de reconocerlas como tal, y creo que para allá vamos. En Uruguay, por ejemplo, ese, el Estado las reconoce, y el Estado asume una remuneración, y yo creo que el trabajo que están haciendo estas organizaciones, como yo cuido, eh, es, es muy importante. Y creo que va a dar sus frutos, porque la sociedad tiene que estar tiene que entender de una vez por todas que es una labor importantísima en el desarrollo de nuestra sociedad. Así es. Bueno, diputada, en noviembre del 2018, a propósito de lo que estábamos conversando, se ingresó una, mo una moción que modifica la ley 20.422 que para, para los que es. nos están siguiendo la ley 20.422, es sobre inclusión social de personas con discapacidad, sí. ¿verdad? Y esta moción era para incorporar un marco regulatorio aplicable a quienes se dediquen al cuidado de personas con discapacidad. Ese proyecto fue discutido en la Comisión de Desarrollo Social en la sí. cual usted participa, sí. y posteriormente fue aprobada y se envió al Senado a su segundo trámite. Y sería que, bueno, que usted nos explicara de qué trata este proyecto y yo creo que Mariela también puede complementar después esta información. Sí, bueno, efectivamente este fue un proyecto que surge de un grupo de diputados y que fue eh, derivado a la Comisión de Desarrollo Social y Superación de la Pobreza. y tuvimos oportunidad de compartir con Mariela, que es la presidenta de Yo Cuido, y, y todas las integrantes de de su agrupación, la verdad es que eh, acá la idea con este proyecto es justamente poder crear un estatuto jurídico que le otorgue protección y garantía a las cuidadoras y que se les considere como sujeto de derecho, porque si ven, eh, como vemos en la actualidad lo que está sucediendo con las cuidadoras, generalmente a veces existen programas, programas aislados, programas comunales, pero no existe una política integral para las, las personas que cuidan a personas con discapacidad o con dependencia. Entonces, la idea de este proyecto es justamente poder brindar esta protección, esta seguridad y que quede estipulado en la ley 20.422. Incluso es más, yo en, en varias oportunidades yo decía que debería existir una ley exclusivamente para las la cuidadoras y que no esté en inserto dentro de la ley 20.422. Esperemos que para allá podamos, podamos ir. Eh, cuando nosotros vemos el, el trabajo de las cuidadoras, la verdad es que ellas trabajan 24-7 y por ¿Qué digo ellas? Porque el 90% y más son mujeres las que, están este, las que están prestando esta atención y generalmente son sus propios familiares, hijos, mamá, sobrinos, hermanos. Aquí a nadie, a ninguna de nosotros le llegó una notificación que diga usted va a ser la cuidadora, o sea, se asume como una, un rol propio que le va a corresponder a la mujer. Cuando tú estás eh, te encuentras con algún tipo de situación, por ejemplo, en los de salud. ¿A quién se dirige el hospital, o sea, lo, los profesionales de salud cuando se, se trata de que tienen que cuidar a la mujer? rara vez se dirigen al hombre cierto, al, al marido, a la pareja para decirle estas son todas las atenciones que tiene que tener la persona quien lo va a cuidar, es como automático que van donde la mujer, entonces ya partes con eso de que a ti te corresponde como mujer estar al cuidado de una persona en situación de discapacidad o con dependencia, por lo tanto eso está como intrínseco dentro de los roles que competen a la mujer, cuando la mujer está trabajando y tiene que prestar algún servicio, algún cuidado, generalmente es la mujer la que deja de trabajar no es el hombre en la familia ya y eh, si tiene que, tiene que dejar el trabajo y además este, eh, es como la verdad es bastante complejo yo he visto también cuidadores pero en su gran mayoría son las mujeres las que están prestando esta, esta atención y esta protección entonces, lo que se pretende con este proyecto, que se encuentra tal como tú dices, Paola, en la Comisión de Salud del Senado, se trata de crear este marco jurídico para que brinda la protección. Y además, para que se entreguen, ¿cierto? Existe una política, una red integral, donde se dé atención, por ejemplo, en entregar herramientas, capacitar a las cuidadoras, entregándoles herramientas para que faciliten justamente este trabajo. Mariela, es, obviamente debes tener cosas que agregar. Más que todo lo que quería agregar era eh, el, el nacimiento de esto, ¿eh? o sea, esto nace eh, de forma súper territorial, eh, de vía alemana, donde estos dos diputados, que, una diputada y un diputado, eh, se acercan eh, por este llamado de una mujer desesperada, producto de que no entendía cómo todo el sistema le cerraba las puertas en la cara. Eh, ahí fue cuando nace el programa Cuida al Cuidador, donde van estos diputados del Distrito 6 y escuchan la serie de vulneración de derechos humanos que en ese momento era lo que sentía, ya producto con, de, de, de, de lo que nos había sucedido con mi hija. Y ahí nace esta relación, tanto con el diputado Ibáñez como con la diputada Marzán, donde empezamos a trabajar con, eh, y, y ver ¿A dónde podíamos meter el tema de las cuidadoras? Porque la verdad que no había absolutamente nada. En lo único que encontramos, y fue el equipo asesor del diputado ibáñez junto a Carolina Marsal, lógicamente, fue esta ley 20.422, donde en dos líneas aparecía una, defini una definición a grandes rasgos de lo que significaba eh, ser un cuidador acá en Chile. Y por eso nos metimos con esa ley específicamente, solamente para nosotras desde las bases decirle al resto de la gente lo que significa cuidar y estuvimos trabajando meses arduos junto a, a, a, esto, a estos dos diputados como les comentaba y desde la sociedad civil para que desde ahí existiera una definición más amplia más clara de lo que significa cuidar en Chile y a eso le sumamos los eh, algunos derechos que deberían estar eh, en esta misma ley que era como muy bien decía la, la diputada Derecho a capacitarse, o sea, imagínese, derecho a capacitarme, o sea, ni siquiera eso tenemos. Derecho a ser sujeta de derecho, o sea, eh, a, a, así de atrasados estamos. Derecho a flexibilidad laboral, porque como siempre lo hemos dicho, hay muchos tipos de cuidadores, de cuidadoras. Ya no podemos meter a todos dentro del mismo saco. Hay cuidadoras que pueden salir a trabajar de forma remunerada hay cuidadoras que no lo pueden hacer porque no tienen una red de apoyo. Entonces nosotros lo que tratamos de hacer es que esta definición fuera tan amplia que ninguna y ninguno quedara fuera. Y de eso nos preocupamos y de ese fue el trabajo arduo y que actualmente está en la Comisión de Salud junto a otro proyecto que también tiene relación con, la, con las cuidadoras, que tiene, eh, que tiene relación con la atención preferencial en los servicios de salud, y tampoco ha, ha pasado en tabla, usted sabe, eh, tipo, eh, senador Quintero, otro día no más hablamos, y cuál es? ¿en qué topamos específicamente en el de la ley 20.422? Con el presupuesto. Ahí quedamos. Entonces ahora lo que, quiere, lo que por lo menos por lo menos queremos conseguir es que seamos reconocidas como sujetos de derecho. Ayer solamente tuvimos una reunión con la, con, con la ministra de la Mujer para plantear para que conozca esta problemática y eh, bueno, tuvimos muy buena llegada, esperamos que realmente eh, desde el gobierno, o sea, desde el gobierno tienen que hacer algo, tienen que empezar a, a, a dar soluciones concretas, reales para esta población, a este colectivo realmente vulnerado y que eh, bueno, y es que hasta el día de hoy no existe ningún tipo de política pública que nos proteja. Ustedes venían haciendo demandas muy concretas previas a la pandemia y se encuentran con pandemia, se exacerban las, las situaciones de extrema de vulneración y en este contexto ustedes aplicaron una encuesta y eh, hay resultados que llaman mucho la atención y quiero sumarlo a algo que dijo la misma diputada. En Magallanes, por ejemplo, no han suspendido los, los, las sesiones de rehabilitación. Y eso es parte de lo que la encuesta, al contrario de lo que pasa en el resto de las regiones, eh, sí pasó. O sea, se suspendieron en un porcentaje ante, eh, alto las sesiones de rehabilitación. Y lo complejo también que es que este tipo de servicios eh, dependan de la solidaridad y no como al menos establece la convención de que la rehabilitación es un derecho de las personas que debiera estar garantizado. Mariela, te doy el pase y después el senador. Claro, o sea, nosotras desde el día uno hablamos de derechos, ya, esto tiene que ser garantizado por el Estado, eh, y claro, bueno, nosotras desde el 2018 también estamos con, con, con este tema, cuando iniciamos con la asociación, en esa primera instancia, un poquito antes de lo que pasó ahora con pandemia, voy a contextualizar un poco que desde ahí, ya empezamos y ahí tiramos la primera encuesta que se hizo junto a la Fundación Mamá Terapeuta, donde en ese momento, recién, año 2018, nos estábamos reconociendo como cuidadoras no remuneradas de personas con distintos grados de dependencia. Año 2018 estamos hablando, donde fue un tema. ya eh, Ese estudio se llamó La Mirada de Quienes Cuidan en Chile, y lo más, así como a grandes rasgos, el 97,7% son mujeres, ¿ya? Eso lo estábamos diciendo el año 2018, ¿ya? Ahí se mostró una radiografía a nivel general de lo eh, ahora con el tema de pandemia sacamos una segunda encuesta. Esta segunda encuesta nace de la iniciativa de las coordinadoras de Yo Cuido Santiago y de la mano con nuestra asesora Carolina Jaconi donde lo que se busca también es una radiografía de cómo las familias cuidadoras están viviendo la pandemia del COVID-19. Y realmente los resultados son horrorosos. Y les voy a decir los resultados más relevantes para no alargar tanto. Cerca de la mitad, el 43% de las personas en situación de dependencia no está recibiendo rehabilitación y la mayoría no recibe controles médicos. Estamos hablando del 61% el 21% de las personas no ha recibido de forma integral apoyos en medicamentos e insumos que recibía antes de la pandemia y el 47% de quienes reciben beneficios por discapacidad acceder a ellos. Habla también, hicimos ahí un, unos puntos acerca de la educación donde eso ya es meternos en harina de otro costal tal vez para otro, otro diálogo Casi el total de las cuidadoras no remuneradas, el 99,2%, padece uno o más síntomas relacionados a, a trastornos ansiosos y depresión en contexto pandemia. Preocupa que el 49,4% indica sufrir cuatro o más de estos síntomas. El 67% de las familias se, se, se, se muestran disconformes con el trabajo realizado por el gobierno durante la pandemia a nivel general. Y el 85% está conforme con el manejo específico de la pandemia en relación a la población con discapacidad condición. El 78% de las familias se siente desprotegida frente a la pandemia. Las, las familias evalúan su calidad de vida durante la pandemia como regular, 47%, o mala, 33%. En una amplia mayoría de las familias, el 81%, existen problemas de salud mental, como la presencia de estrés, 69% y o ansiedad, el 78% en uno o más miembros de ella. La verdad que eh, la realidad y la radiografía que se pudo sacar con esta, con esta segunda encuesta eh, es preocupante, eh, las personas en situación de dependencia, sus cuidadoras y familias en el contexto de, pan, de pandemia están viviendo una situación de gran complejidad en términos sanitarios, económicos y de salud mental. Y por ello es imprescindible que se trabajen acciones y programas con carácter de urgencia que permitan disminuir estas dificultades considerando esta extrema vulnerabilidad. Sí, eh, yo tuve acceso a ese estudio eh, y la verdad es que los datos son demoledores, son preocupantes. Diputada, le doy la palabra y el que quiera referirse, digamos, a estos comentarios que hicieron en redes sociales también lo pueden hacer libremente. Sí, no, la verdad es que también reforzar lo que es de, señalaba Mariela, esa es una realidad, ya que sobre todo es difícil en tiempos normales, más difícil aún en tiempos de pandemias, donde muchas personas antes no han podido eh, seguir recibiendo los controles, cierto, la asistencia, los procesos de rehabilitación, imagínate estar cuidando a una persona con discapacidad y cuando ahora se mantienen las cuarentenas, donde está... Eh, hay más niños a veces a lo mejor que atender, entonces ya hay, hay un desgaste por parte de las cuidadoras, más aún en los tiempos que estamos viviendo, así que eso es una realidad lo que está planteando Mariela, los datos así lo están señalando y bueno, justamente tomando esos aspectos, nosotros, y ahí me acordé lo que yo te señalaba, Paola, que como bancada de discapacidad justamente presentamos unos proyectos de resolución donde le pedimos al ejecutivo de que varios aspectos y una de ellas es poder tener esta contención emocional donde consideramos que fundamental que las, las cuidadoras tienen que tener una contención emocional y donde los profesionales de salud mental del Ministerio de Salud tendrían que trabajar con las cuidadoras porque indudablemente que ellas requieren justamente por los datos que está señalando Mariela, el desgaste emocional que existe, ya eh, requieren justamente esta, de esta atención. Y lo otro también que tiene que haber eh, un apoyo económico, que eso también se está planteando porque no es posible que exista un estipendio de alrededor de mil Pesos para las personas que están cuidando. O sea, la verdad que eso es pero un ingreso, un estipendio, pero que es bajísimo, que no se condice con los gastos que se tienen que llevar a cabo. Pensemos nomás a veces hasta la, lo que cuestan los pañales que tienen que ser utilizados para personas con dependencia, con discapacidad. Entonces, la verdad que también eso apunta en algunas las mociones y proyectos que hemos estado presentando. Bueno, quedan algunas preguntas en el tintero, pero esto solamente demuestra la necesidad de abrir estos espacios de diálogo, de conversación y de vinculación entre los ciudadanos y, y la ciudadanía en general con los parlamentarios, porque tanto los comentarios que nos han hecho llegar, más todo lo que nos ha comentado Mariela, voy a leer uno, Mario Barreto, la lógica de la caridad no sirve, debe ser financiado por el Estado. ¿Qué camino concreto se puede buscar desde el Poder legislativo como mediador ante el Ejecutivo más allá del diagnóstico. Mariela, te voy a dar la palabra, sí. No te escucho. Gracias. No voy a contestar al Ahí tiro sí. la pregunta porque quería eh, iba a decir algo muy similar a lo que está diciendo Mario. O sea, hay que sacar la discapacidad de la solidaridad, primero que todo. ¿ya? Acá no es, no nos están haciendo un favor, ya. Son derechos, derechos de las personas con discapacidad, derechos de sus familias y derechos de las cuidadoras que están detrás de ellos, primero que todo. Segundo, es algo urgente modificar la situación actual, ¿ya? Lo único que se hace actualmente es fomentar la segregación, la pobreza y la mala calidad de vida que tienen miles y miles de familias a lo largo de todo Chile, producto de que tiene algún familiar con dependencia. Actualmente, actualmente en el año que estamos, y desde antes de la pandemia, hay un abandono absoluto por parte del Estado de Chile hacia esta problemática. Abandono absoluto, ¿Ya? Por eso, nosotros todo lo que estamos haciendo de visibilización, eh, crear conciencia de la problemática, trabajar con distintos parlamentarios, es, y, y siempre nos paramos con, la mismo, con lo mismo, estamos exigiendo un derecho que viene de distintas convenciones firmadas por Chile. O sea, esto ya está, nosotros no estamos inventando la rueda. Nosotros estamos diciendo, hay que hacer el trabajo, hay que hacerlo bien, y nosotros simplemente lo que estamos haciendo es alzar la voz por esta problemática que la verdad que ya no, no da basto. Las familias no pueden seguir cayendo toda la responsabilidad en ella. ¿Cómo lo mejoramos? La verdad que cuando uno empieza a trabajar con distintos parlamentarios y lo uni, la única barrera, y, los, y siempre lo que nos dicen, nosotros no nos podemos meter en el presupuesto, nosotros tenemos estas facultades, ¿y qué hacemos nosotras desde la sociedad civil?, ¿Hasta dónde podemos seguir exigiendo? ¿Hasta dónde podemos seguir ya eh, gritando? Porque ya esto es una, una, una, una, una lucha constante Hacia un sistema perverso Un sistema que cuando logramos que alguien nos escuche Que en este caso son los parlamentarios Que han trabajado con nosotras Igual va a insistir de forma extremadamente transversal Al final del día lo, lo que nos pueden decir es No podemos hacer más Esto depende del Ejecutivo Esa es la realidad en Chile Así es bueno, estamos llegando a la hora. Yo de verdad lamento mucho que nos tengamos que despedir, pero quedo con la satisfacción de, de haber contado con, con ustedes, de que hayan sido tan generosos también en compartir sus opiniones, sus visiones, eh, reconocer, tal como dice Mariela, el compromiso de parlamentarias y parlamentarios de manera transversal por la discapacidad y, y este tema en particular. Eh, valorar también la creación de la Comisión Legislativa de Personas Mayores y Discapacidad en la Cámara de Diputados. Yo creo que eso también va a permitir agilizar ciertos trámites. Eh, agradecer a todas las personas que nos escribieron, que comentaron, que hicieron discusión de la actividad. Han, ha, ha generado como harto ruido. Las cuidadoras en general son súper activas, así que muchas gracias por eso. Y les quiero dar algunas palabras de cierre breves. Partí con la diputada. La verdad, vuelvo a insistir, agradecer, tal como aquí se ha planteado, yo creo que es fundamental visibilizar eh, somos una instancia, eh, si bien es cierto, no, tal como también lo dijo el senador, no somos los que vemos la parte presupuestaria, pero sí somos una instancia de gestión, una instancia para poder hacer presentes estos temas y visibilizarlos en la sociedad. Yo creo que aquí tiene que haber también un cambio de mirada, un cambio de que somos la, la sociedad la que tiene también que cambiar, eh, las barreras las, a veces las tenemos nosotros, no las tienen las personas con discapacidad. Y la verdad es que el programa, el proyecto que se presenta de cuidadoras yo espero que también, y ahí hacerle un llamado al senador, de que se pueda agilizar en el Senado. Nosotros eh, trabajamos mucho el, el, con, la, con la organización Yo Cuido este proyecto y esperamos que aquí la idea es que sean sujetos de derecho. Aquí no haya un existencialismo y no sea una caridad, sino que acá se tiene que ver a las personas con discapacidad con igualdad de oportunidades y que tienen derechos que tienen que ser protegidos también por el Estado. Así que eso y muchas gracias Paola por esta invitación. Gracias a usted, senador. Usted que tiene... tiene que sí, estar. bueno, antes que nada, bueno, agradecer el, a ti Paola por esta invitación, para mí ha sido un agrado el compartido con la diputada Sandra Amar y con, la, con, y con la presidenta de Yo Cuido, Mariela, y felicitarla por la labor que está haciendo. Y pierda cuidado, diputada, que nosotros vamos a hablar con la presidenta de la comisión que es de su zona, para que este tema estamos muy conscientes que es urgente. Pero yo quiero terminar mis palabras diciendo una cosa. Acá creo que todo el mundo habla que esto debe ser un deber del Estado, del cual yo comparto absolutamente, pero tenemos que obligar a que de verdad la salud sea un derecho, porque es de la única forma que podemos abordar como Estado lo que estamos conversando. Si no, vamos a seguir pasando los años y la salud va a seguir siendo una mercancía, y eso no puede ser. Así que muchas gracias por la invitación y será hasta otra oportunidad. Y me va a permitir, perdonarte pero tengo que desaparecer rápidamente. ¿Ah? Sí, Mar, no se preocupe. Hasta luego, gracias. Muchas gracias a usted. Mariela, ahora si ¿Aló? Mariela nos escuchas ¿Sí? palabras de despedida. Sí, te escuchamos. Bueno, el horario es un poco complicado porque en este momento, en este horario hay muchos live y transmisiones en vivo. No sé si Mariela se va a volver a conectar. Yo aprovecho de agradecer a todas las personas que nos siguieron, eh, diputada siempre, eh, usted tiene la mejor disposición para abordar estos temas, se lo vuelvo a agradecer, saludar también a toda la comunidad sorda que nos acompañó y agradecer por supuesto a Andrea González por haber sido intérprete durante este live que estuvimos por Facebook y por YouTube, parece que Mariela no va a volver a conectarse, bueno, a ver, la última oportunidad, veamos si puede, Mariela, sí. vamos. Lo que decía, se requiere avanzar en la igualdad de género, por lo cual es necesario democratizar el trabajo doméstico de cuidado entre hombres y mujeres, fomentando la corresponsabilidad. Esto supone el impulso de la corresponsabilidad social, participación de distintos actores de la sociedad, y la corresponsabilidad de género, distribución del cuidado entre hombres y mujeres. Acá son cuatro actores fundamentales en toda la temática del cuidado. El mercado, la familia, el Estado y la sociedad civil. Entre los cuatro actores tenemos que crear un sistema integral de cuidados donde realmente las familias que cuidan puedan vivir con tranquilidad y puedan tener un bienestar tanto la persona que cuida como la persona que uno cuida.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 el acceso universal a la información de personas con discapacidad. ¡Hasta luego!